6 de la tarde, 2 minutos en Colombia. Bienvenidos a Enlace Noticias. Saludamos a todos nuestros televidentes y a quienes se conectan a través de www.enlacetelevisión.com. Vamos de inmediato con los titulares de las noticias de hoy. Hace pocas horas la Policía Nacional recupera dos automóviles que fueron hurtados en Barranco Bermeja y el Magdalena Medio. Una mujer llegó hasta las instalaciones de Enlace Noticias para la ayuda de su hijo que requiere un traslado a un centro de salud para la atención especializada. Padres de familia anunciaron que no enviarán a sus hijos a clases por el deterioro que presenta la sede educativa Santa Ana. Ante ello, el secretario de Educación se comprometió a gestionar los recursos. Viceministro de Medio Ambiente visitó a Barranca Bermeja con el objetivo de escuchar uno de los proyectos banderas del alcalde de Barranco Bermeja. Llenos Deportes, partido de Alianza Petrolera versus Unión Magdalena, quedó 0 a 0 en la Liga Betplay. Y al cierre, Artistas Anticlub llegó a la ciudad para presentar su nuevo álbum Salmón. Con el patrocinio de producto de Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace en Noticias Lo que usted quiere ver. Vamos con las noticias. Hace pocas horas la Policía Nacional recuperó dos automóviles que fueron hurtados en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Nuestro periodista Carlos Cuadrado ha realizado el siguiente informe. Dos automóviles fueron recuperados en las últimas horas por el Departamento de Policía del Magdalena Medio. El coronel Alexander Sánchez se refirió a esta recuperación. Escuchemos lo que nos dijo él. Bueno, se presentan dos recuperaciones de vehículos frente a los planes que se han establecido para este año especiales por parte de la Policía Nacional, el Departamento de Policía Magdalena Medio eh, a través de la SIGIN, nuestra Unidad de Investigación Criminal eh, una vez se presenta el primer caso, que es un hurto de, mediante la modalidad de alado en Barranca Bermeja desde el miércoles de la semana pasada se recolecta la información y se logra su ubicación en el municipio de Aguachica, en el Cesar. El vehículo fue encontrado en un parqueadero y digamos que no le dimos eh, tiempo de reacción a los delincuentes que pretendían llevar este vehículo hacia el Catatumbo. De igual forma se logra la recuperación de un vehículo que había sido hurtado en el Magdalena ...y que después de una jornada también de investigación... ...y a través de fuentes humanas... ...se logra la ubicación aquí en área del Magdalena Medio... ...y eh, se logra la recuperación... ...el día de hoy ya los fiscales han autorizado... ...la entrega de estos dos vehículos... ...y de manera inmediata se va a proceder con esta actividad. Asimismo anunció que habrían la posibilidad... ...de algunos grupos delincuenciales dedicados a este delito. En Barranca Bermeja... No se ha establecido una banda como tal, pero sí hay unas bandas identificadas que vienen tanto de Caldas, de Antioquia y de Cesar a realizar sus eh, actividades ilícitas en el departamento, especialmente en Barranca Bermeja y actualmente se está trabajando sobre una línea investigativa que nos ha dado muy buenos resultados y que nos ha permitido eh, establecer estos hurtos de manera inmediata y lograr la recuperación para el, la entrega de estos vehículos a sus propietarios. Sánchez anunció que en comparación el año pasado a este año hay una reducción del comercio de los delitos cometidos en Barraco Bermeja en un 75%, el hurto de residencia a un 36%, hurto de motocicletas 60% y hurto automotores, lo que estábamos refiriéndonos a los casos anteriores, a un 50%. Eso lo, lo he dicho por el coronel. Sí hay un, un temor frente a los hechos que se han presentado, pero realmente hay una responsabilidad también por parte de los propietarios. Hay mucho vehículo que se deja abandonado en las calles. Eh, precisamente se le pide a la ciudadanía para que por favor deje asegurados sus carros. Hay vehículos que los dejan en la parte externa de una vivienda que tiene parqueadero. Hay vehículos que pueden quedar en parqueaderos, hay vehículos que pueden tener sistemas de protección para que no se los lleven porque la modalidad es al lado. Barrancarmeja no están presentando hurtos a mano armada de vehículos, sino simplemente es aprovechando la condición del vehículo que queda abandonado en una calle. Se espera que los automóviles anteriormente hurtados en Barranca Bermeja, los que no han sido recuperados, se puedan dar a conocer en las próximas horas por el Departamento de Policía de Magdalena Medio, la recuperación de esos automóviles. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Dier Campo para Enlace Noticias. Las 8 minutos en Colombia, el más noticias judiciales en la clínica Magdalena, falleció el hombre que había sido baleado días anteriores en el barrio Villarelis. El comandante Alexander Sánchez se refirió al, al seguimiento investigativo de este caso. Bueno, el día martes, cuando esta persona es herida, mientras se encontraba partiendo en vía pública eh, en el sector de Villarellis, eh, es objeto de eh, un atentado por parte de unas personas que movilizaban en motocicleta, eh, es trasladado al centro asistencial y el día de hoy ya nos informan que falleció. La línea investigativa se ha activado a través de nuestro equipo de tareas especiales que es conformado por Policía Nacional, Unidad de Investigación Criminal y de Inteligencia junto con la Fiscalía General de la Nación y estamos trabajando para entregar eh, prontamente el esclarecimiento de este hecho que obviamente afecta la seguridad y la convivencia en Barranco Bermeda. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.chrome.com.co. Y padres de familia de la institución educativa técnico-industrial de la sede del barrio Santa Ana presentaron una inconformidad por el mal estado en que se encuentra la infraestructura de este establecimiento educativo. Los padres de familia de la sede Santana han mostrado su preocupación por la infraestructura educativa de este colegio, debido a que algunas paredes están a punto de caer y un pozo que pone en peligro a los menores de edad aseguran que en forma de protesta no enviarán a sus hijos el día miércoles. Es en mentira, todas las escuelas están en precarias condiciones, esta escuela del barrio Santana está en forma no más la entrada, ya ahí se mostró en el video, la entrada no tiene una entrada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 La, la pared hasta que se viene al piso. En esta institución educativa, el día miércoles recibirá a 400 menores de los grados de primaria. Los padres de familia expresan que, si se incumple al dicho acuerdo, no enviarán a sus hijos a clases. 6-12 minutos en Colombia. Por su parte, la Secretaría de Educación responde a los padres de familia de la sede del barrio Santa Ana, comprometiéndose con el recurso establecido para este centro educativo.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 es decir, por lo menos terminar en el mes de marzo o abril, pero vamos a iniciar el proceso. Se espera que esta institución se pueda destinar dichos recursos para la construcción de la escuela, mientras tanto los padres de familia estarán en constante seguimiento de esta adecuación. Una mujer llegó hasta las instalaciones de Enlace Noticias solicitando la ayuda para la atención de su hijo, ya que requiere un traslado a un centro de, de salud que tenga mayor atención especializada. Hoy estoy aquí presente para pedirle a cualquier entidad de salud de Barranca aquí, que me puedan ayudar con mi hijo que lo tengo hospitalizado en la clínica Reina Lucía hace ya 10 días y él necesita ser trasladado para ser atendido eh, especial, especializadamente pues como se dice, eh, ahí no, no le pueden atender y hacer lo que él, él requiere entonces, él es un muchacho que no tiene documentos de acá, él es venezolano y por favor acudo a ustedes para que me ayuden. Yo ya fui a, a la personería, a la Defensoría del Pueblo. Eh, en migración estuve haciendo la solicitud a ver si es posible que me agilicen el, el permiso permanente. Él fue ya allá y e hizo todos los trámites, pero está en espera de ese permiso para yo poder afiliarlo a una EPS y aún pues no he, no he conseguido respuesta de, de ese ente y estoy desesperada pues porque él necesita unas cirugías con, con, con urgencia.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 Financiera Comultrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024. Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa, desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022. Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en wwwfinanciera .co. No te quedes sin participar.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 Gracias por continuar con nosotros. El viceministro de Medio Ambiente visitó Barranca Bermeja conociendo una apuesta guiada al turismo y a la conservación de la flora y la fauna. El viceministro de Medio Ambiente, Nicolás Galarza, visitó a Barranco Bermeja con el objetivo de llegar a zonas hídricas y verdes para evidenciar el turismo económico que se puede explotar a futuro en la región. Afirmó que es la primera vez que viene al distrito. Estamos en la Ciénaga San Silvestre haciendo un recorrido con el cual hemos hecho un repoblamiento de alevinos de bocachico, una especie de nativa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 a la región. Kerli Tolosa, gerente de la piscícola, expuso ante el viceministro la línea de investigación con las especies que a diario se estudian en cuerpos hídricos. Clave la visita del viceministro de Ambiente para la piscícola San Silvestre y nuestro distrito de Barranca Bermeja. Pudimos darle a conocer nuestras líneas fuertes, que es la línea de investigación que tenemos en la piscícola San Silvestre hoy. Está dentro de la categoría Grupo A. Y también eh, la línea de, de turismo, pues él pudo eh, vivir la experiencia en avistamiento de aves. Esto es para nosotros una visita de gran importancia e impacto porque eh, está la biodiversidad eh, de, de, de todo lo que corresponde al recurso hídrico Allí la apuesta es al turismo y la conservación de la flora y la fauna. En la región habitan gran variedad de especies, entre ellas más de 239 tipos de aves. Precisamente el alcalde de Barrancabermeja, Alfonso el hash presentó ante el viceministro el proyecto Ecoparque Centenario. El alcalde de Barranco Bermeja, Alfonso Elhas, presentó el proyecto Ecoparque Centenario al viceministro de Medio Ambiente, donde allí se pretende realizar varias actividades guiadas al turismo ecológico en las diferentes ciénegas de la ciudad. El Ecoparque Centenario es eh, uno de los puntos más estratégicos de, de la ciudad en todo ese proceso de compensación ambiental, en ese punto de convertir a, a Barranco Bermeja en un distrito biodiverso y es... Eh, la consolidación de 350 hectáreas que hoy ya son de la Alcaldía, hoy son propiedad de todos los barranqueños y que están rodeados de distintas ciénagas como la San Silvestre, El Sábalo, la Ciénaga del Sarzal, eh, Aguas Negras y bueno, que componen todo ello, si aquí lo ubican un punto además estratégico de acceso tanto la vía a Bucaramanga como la, vía, como la entrada acuática por el, la Ciénaga San Silvestre. Además, proyectos como el monitoreo del aire y otras iniciativas que beneficiarán a toda la comunidad barranqueña. Diferentes proyectos, que es el segundo proyecto digamos que tiene un paso importante. Eh, quiero decirles que también con el Ministerio del Medio Ambiente, con el ministro Carlos Correa y con el ministro Juan Nicolás, firmamos en el mes de noviembre el convenio de estaciones de monitoreo del aire de Barranca Bermeja, que este año van a ser instaladas y de pronto si el ministro también puede pronunciarse al respecto, pues es un paso grande que dimos para que la ciudad conozca el aire que está respirando para que se tomen las acciones de mitigación, sancionatorias y la que sea necesaria para que los barranqueños respiremos aire de calidad. Se espera que estos proyectos se puedan cumplir en el tiempo determinado y que se desarrollen en la ciudad. En las 6.22 minutos en Colombia, dos personas fallecieron este jueves a causa del COVID-19. A continuación, conozca la sección de Vida y Salud de Enlace de Noticias. Con el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud, anunciaron que hasta el corte de este jueves 27 de enero, se reportó el fallecimiento de dos personas de 95 y 90 años de edad a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 94 casos positivos con coronavirus en Barranca Bermeja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 El lavado continuo de las manos y el uso correcto del tapabocas, asistir a la jornada de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Conozca las noticias más leídas en nuestra página web www.enlacetelevision.com. La periodista Ivonne Martínez tiene todos los detalles. Buenas tardes, vamos a hablar de lo más leído en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. En Barranca Bermeja lo más leído es la convocatoria laboral organizada por la empresa Adseo Pro Barranca Bermeja y demás entidades. Esta se organizó en el Centro Comercial Sal Silvestre y centenares de personas acudieron al lugar. Música A nivel regional, lo más leído es que el director de la CAS llevó a cabo un pacto nacional por la educación ambiental. Con esto buscan recuperar las ciénegas y las diferentes especies endémicas de Barranca Bermeja. Es por esto que esperan la conservación del medio ambiente. A nivel nacional, lo más leído es el ataque militar a la base de Aguachica. Al parecer, cuatro detonaciones fueron escuchadas en el lugar y varios soldados resultaron heridos, los cuales fueron remitidos a diferentes centros asistenciales para el tratamiento de sus heridas. Leamos un poco de los comentarios en nuestras redes sociales. No hablen sin saber, son seres humanos, hermanos, hijos, nietos, papás, son personas de bien, es el ejército de Colombia con su política, no sean insensibles Gonzalo Luna Díaz, el pueblo está cansado, ya no les creen esos trucos Sergio Andrés Villamizar Navarro, elecciones, el viejo truco de persuadir, metiendo la presión a la ciudadanía esta y otras noticias pueden encontrarlas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com.com 6 de la tarde, 25 minutos, hacemos una pausa y ya estaremos con toda la información deportiva aquí en Enlace Noticias.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 Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta. Por mercados familiares mayores o iguales a 100 mil pesos, que incluya un milo de 250 gramos en adelante, más un producto cenu, lleva 5 libras de arroz casanario supremo por solo 2 mil pesos. Fundación Magdalena Medios, de comunicación. Uno de los medios.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 de Unión estaba clara y sabíamos que, cuáles eran sus intenciones de recostarnos hacia el costado derecho. Eh, nos costó, igualmente pudimos mantener eh, sobre todo el resultado. Nos dimos cuenta también que, que Unión intentó, eh, nos, nos movió el balón de, de lado a lado y, y, y pudimos también contrarrestar eh, moviéndonos nosotros defensivamente, tapando un poco las bandas. Y Lo más importante fue que salvamos un primer tiempo en el que pudimos eh, irnos perdiendo. Se espera que en el próximo partido contra Envigado, Alianza pueda anotar puntos en la Liga Betplay de 2022. A cero goles fue el empate de Alianza Petrolera, pero la que no le fue bien fue nuestra Selección Colombia, que hace pocos minutos culminó el compromiso en la ciudad de Barranquilla. Cayó un gol por cero al minuto 85. Anotación de Edison Flores, este peruano, que puso a temblar entonces la posición de nuestra Selección Colombia. Lo deja en, una, en un sitio o en una posición muy incómoda a nuestra amada tricolor. Se espera entonces para el próximo compromiso frente a Argentina, el primero de febrero, una mejor presentación y, ¿por qué no?, una victoria que la está necesitando. Lo cierto es que sigue en ayuno de goles el técnico Reinaldo Rueda. Preocupación entonces con las toldas de la tricolor nuestra. Pero con fe, porque hay esperanzas todavía, matemáticamente está viva la esperanza para asistir al Mundial de Qatar 2022. Y con esta información, terminamos así la información deportiva, vamos a la pausa y ya regresamos con más en las noticias.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 eso yo, oh, me siento como el salmón, y no como salmón. Por eso yo, oh, me siento como el salmón, vamos para Y con esta información despedimos nuestra emisión de hoy, el enlace de noticias, invitándoles para este fin de semana y sigan conectados con nuestra programación. Feliz resto de noche you no. no. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo, teléfono 622-8095. Se requiere personal para trabajar en ventas de mostrador. Interesados traer hoja de vida a la calle 49, número 409, sector comercial.